En hiperlimpieza disponemos de una gama de cubiertos desechables de diferentes colores, medidas y calidades, aptos para comedores, catering, restaurantes, cafeterías, fiestas o lugares de ocio. En primer lugar, contamos con los cubiertos Hiperplastic. Están fabricados en poliestireno, un tipo de plástico, y se caracterizan por ser blancos y poseer una calidad estándar. Estos productos se recomiendan para comedores de guarderías o colegios. También contamos con cubiertos de calidad superior, fabricados por la marca DART. Son transparentes y están fabricados en poliestireno. Tienen una mayor resistencia y su calidad los hace idóneos para ser utilizados en restaurantes, bares o tabernas. En tercer lugar, disponemos de los cubiertos de color negro, con acabado brillante, fabricados por DART. Son de alta calidad, resistentes y fabricados en poliestireno. Sus características superiores los convierten en una alternativa para dar un toque personal a su local o establecimiento. Finalmente, disponemos de los cubiertos DART Premium, que poseen la calidad más alta y fabricados en poliestireno transparente. Son altamente resistentes, su mango está texturizado y son ambidiestros. Sus características hacen que se puedan utilizar para consumir cualquier tipo de alimento. Son aptos para degustaciones, catering, eventos, ferias o fiestas.